formación que, que hay que hacerle a la, a la institución del orden como es la policía nacional y donde hay múltiples opiniones sobre todo es gente que tienen eh, causa para eh, motivo de causa para, para hablar de eso pero también estuvieron ahí y varios por varios años y tampoco hicieron en nada ahora reconocen todas las intríngulas y todas las eh, dificultades que tiene, que tiene y el, y el organigrama eh, de, de la policía, pero ahora es que se dan cuenta, porque eso es lo que yo no entiendo, porque después que se van de los sitios es que se dan cuenta de lo que había. O sea, mientras estuvieron ahí, nunca alzaron la voz ni dijeron, ni dijeron las cosas como son, sino que se montaron en el mismo tren y continuaron hasta que acabaron su hasta que lo quitaron porque no a nadie, a la, la policía nadie yo no he visto el primer jefe de la policía o ministro o, o ¿cómo ahora se llama no, Sub, eh, director, ¿no? director de la policía a renunciar yo nunca he visto eso porque eh, no, a ese cargo no, no, no se renuncia yo no he visto el primero que ha renunciado ¿no? eh, ni por enfermedad ni por enfermedad renuncian y eh, ahora esta modificación esta institución eh, hay instituciones que piden que se le haga una auditoría a la Policía Nacional para así saber eh, por dónde empezar a hacer las modificaciones, por dónde, dónde está el meollo del asunto, dónde eh, pueden radicarse los problemas, eh, eh, que son secretos a voces, pero por lo menos para eh, eh, aprender o hacer una estrategia de desmontar ciertas... Eh, organigrama que tiene la policía, que lo expuso es eh, ex, ex, varios, porque hay más de cuatro que han opinado, que han pasado por ahí, de lo que debe de hacerse en la policía en cuanto al desmonte de algunas de algunas eh, asociaciones que hay ahí, se podría decir, ¿verdad? Unas asociaciones de, de donde se mueve todo lo, lo, lo que eh, en, en materia de problemas que ha tenido la policía eh, a, a, históricamente. Yo creo que sí que debe de hacerse esa, esa limpieza, esa, ese escrutinio de, de, de todo lo que está pasando y hacer una un, pero una auditoría tanto judicial y forense a, a, ese, a esa institución, para que así eh, podrán esta comisión que, que se ha sido nombrada por el presidente de la República y, y algunas instituciones para que algunos ya per, han pertenecido a la misma a la, a, al, han pertenecido a, a otras modificaciones que se le, ha dado la, se le ha hecho a la policía y no han tenido ningún tipo de éxito desde la modificación me parece hace 10 años que se le hizo a, a la policía ahora con la nueva ley o sea, todas, esas, todas esas cosas tienen una importancia en, en, ya que podrán eh, llegar a una, a una decisión clara de lo que se debe hacer con esta institución porque de, de verdad que necesitamos que, que esta institución sea lavada, sea eh, mejorada, porque eh, no es un secreto para nadie ha tenido en eh, los últimos años eh, han caído en un descrédito y, y hasta la misma población ha perdido el respeto hacia las instituciones del orden y eso eso es peligroso, eso, eso esas confrontaciones que vemos. Eh, cada rato en las redes sociales que lo vemos en, la, en, eh, en, la, en, en, en el día a día que uno anda en la calle y, y ve como el, el, el policía le falta respeto al civil el civil no le no le respeta digo son civiles los dos pero por lo menos uno este, el, pertenece al orden público eh, nosotros somos resistentes a cumplir las normas y las leyes de nuestro país por el, porque eh, las normas y las leyes de este país se rompen arriba y, y, y por, lo, por, por ende eso eso ese ese eso baña al que está abajo y el que está abajo se vuelve se vuelve eh, un individuo resistente a cumplir con las normas. Eh, la policía, eh, como siempre hemos dicho, tiene su problema. Pero cuando usted tiene un problema, cuando usted quiere, eh, eh, se ve en una situación, al primero que llama a la institución es a la policía. La, la, es un, si te puedo decir, es un mal necesario, pero usted, usted tiene, usted llama a la policía. Entonces quiere decir que lo que tenemos que hacer es, como sociedad, crear una policía que primero esté bien preparada, que cumpla con su rol, además, que tengan una buena calidad de vida, que, que sea eh, premiada por sus logros, que sea eh, vista por la, por la población como el ente que, que le protege y que sean un, un, una, una, una combinación de, de, de la sociedad y, y las personas se sientan identificados, se sientan protegidos, pero si vemos las estadísticas de más de 20 años que nos dice que los eh, que de cada cinco eh, eh, actos delictivos eh, tres o dos están involucrados eh, policías entonces te, te, viene la, la incertidumbre y viene la, la el, el, el temor pero no no no con esto queremos decir que todo el que está en la institución está podrido no toda la institución está podrida, no toda la institución está mal. Lo que pasa es que cuando, que cuando hay una, una, una fruta que está podrida, daña la canasta. Entonces, simplemente crear las, la, las, las bases para que esa, esa sana se mantenga sana y esa sana sea eh, sea eh, protegida por nosotros para que así sacar ese, esa que hace el daño o tratar de transformarla y así nosotros curar toda la canasta. Pero no todo está perdido, no todo es corrupto, no todos son corruptos. Hay personas académicas con, buena, con buenas intenciones y personas buenas porque, porque es así. Solamente le pedimos que sí, estamos de acuerdo que se le haga una auditoría a esta institución, pero, pero, que sea una transformación real, una transformación que dé tranquilidad a la sociedad dominicana, que tengamos una policía que sea nuestro aliado, de la, eh, en, en el que sea nuestro aliado, que no, sea, no lo veamos como alguien que hay que cuidarse, sino alguien que te va a cuidar a ti y a los tuyos felicitamos al presidente por esta comisión pero esperamos que sea no sea una comisión de platos cubierto desayuno y comidas caras o vinos caros y al final y al cabo no tengamos